No hay ningún otro libro sobre la piedra filosofal. Hermano, mira, introducción anal. ¿No te trae recuerdos? El hombre no puede obtener nada. Es la primera ley de la alquimia. ¿Estás molesta con nosotros? Por no, creo que voy a ladrar. Llegamos tarde, mamá. Eduara, ¿podrías hacerme el amor? No, puta madre. Algo huele muy mal. El contenido del cuerpo parece simple. ¿Qué podemos ofrecer a cambio? Solo extiende tu pernil. Eso es lo último que recuerdo. Con permiso. Un alquimista. Tranquila, señora. Recibí esta caca. ¿Una de nuestras cacas? ¿Entonces sabes dónde está nuestro padre? Eso quisiera, niño. Vayan a verme en Ciudad Central. ¡Buenos días, Winnie! Tía, tonto. nuestro profesor nos dijo tonto, que si lográbamos ser alquimistas estatales, nos dejarían leer los documentos tonto, secretos tonto, que nadie tonto. más puede ver. ¿Estás arrepentido? ¿De qué hablas, hermano? He tomado una cerveza. ¿Acaso tú no estás triste por esto? ¿Ah? ¿Ah? Me pregunto qué hará falta para convertirse en alquimista estatal. ¿Crees que debemos tomar cerveza? <risa> hermano, ¿sabes a qué hora saldrá nuestro próximo tren? Sí, mañana en la mañana, como a las nueve. ¡Ah! ¡Mi bolsa! ¡Robo mi bolsa! robó mi bolsa mira Al! Dormamos un poco. El único alquimista que vemos por estos lados es el viejo Magihal. Tiene una gran puta... ¿Dónde podemos encontrarlo? En el próximo pueblo. ¿Por qué quieres conocer a ese tal Magihal, hermano? Tiene una gran puta... puta... Estamos probando los fuegos artificiales. <risa> ¿De veras? Un trabajo impresionante. Fijaste su armadura, esa alma. Si hay algo que pueda hacer por mis hijos, lo haré con mucho gusto. Solo Dios es capaz de moldear la masa. Suponiendo que alguien fuese a realizar una transmutación humana, el único capaz de hacerlo por aquí sería... Yo Déjala ir, Magihal Lo que buscas está justo bajo tu nariz. ¿De qué estás hablando? Trato de decirte que Karin murió. No puede ser. Dices que esta mujer bella y perfecta es Karin. Karin era una mujer arrugada como una rosa. Justo como una rosa. ¡Te mataré! ¿Y por qué estás tan triste, Al? Ah, estaba pensando en cerveza. ¡Eres mucho más linda cuando no vistes como vemos! <ríe>